Amigos, si escuchan música de fondo es porque mis vecinos traen su música, su ruidazo, y me estresa bastante. Oh, no mames. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a este canal. La verdad es que ya los extrañaba, y extrañaba traerles video nuevo y prácticamente no traje video, o sea, no les hice videos de reseñas o de otra cosa porque estuve muy ocupada en lo que es mi tesis y también parte de otras cosas y proyectos en los que estoy trabajando y pues la verdad es que me dio un pequeño bloqueo de lector y cosas así Entonces quise también traerles un blog de lectura del reto anterior Pero la verdad es que fracasé, amigos La verdad es que fracasé rotundamente en ese, en ese reto Leí un libro nada más Y como que escuché un, un libro Sí, fue un audiolibro Pero la verdad fue todo un fail Entonces, pero bueno eso no importa, lo que importa es que el día de hoy traemos reseña y estoy muy feliz y está muy fresquecita. Entonces vamos a comenzar. Del libro del cual les quiero hablar el día de hoy es el libro de México Land, escrito por Jaime Alfonso Sandoval. Nos habla de dos partes de México, una súper buena y otra como lo, lo peor que hay en México, o sea, todo lo feo, todo lo horrible. Y en la parte en la que se sitúa la historia es México Nuevo. Así se hace llamar este lado que es una parte de Puebla y otra parte de la Ciudad de México que se fusionaron e hicieron como otro estado pero muy independiente del otro México o sea como todo lo que sobró de México y toda la historia comienza con, con Cuauhtémoc este niño que estudia en la, en la secundaria y eh, un día de la nada pues le mandan a hablar de la dirección y el director le dice como... Ni siquiera se tienta el corazón. Solamente le dice como... ¿Sabes qué? Oye, fíjate que hoy en la mañana tus papás tuvieron un accidente. Entonces el día de hoy pues te van a mandar a unas oficinas... En las cuales vas a tener que seguir un protocolo... Para saber qué va a ser de ti. Eh, si te pasan a cualquier lado, no sé. Si tienes otros familiares, ese tipo de cosas. Y pues ni siquiera... O sea, lo toman como de sorpresa porque... Es como de... que, O sea, yo los vi hoy en la mañana y para estas horas de la mañana del día ya me dices que mis papás no están así de la nada y ahí es donde comienza todo toda esta historia de México Land de México Nuevo y es prácticamente un lugar eh, bueno, nos vamos dando cuenta de que Temo va teniendo muchas aventuras alrededor de esta historia y va conociendo personajes que lo van entrelazando y va conociendo el por qué sus papás tuvieron como esta situación en su vida y también parte de la historia de México Nuevo y del por qué se separó de toda, toda como todo el conjunto de lo que es eh, México como tal y de muchas otras cosas que yo ni siquiera tenía idea Me encuentro editando el video para esta semana y olvidé mencionarles algunos detalles eh, porque siento que está un poco incompleto así que eh, básicamente lo que le pasa a Temo es que con lo que le pasa a lo de sus papás él va viendo un montón de situaciones y cosas que él no tenía conocimiento o sea solamente lo conocía como por libros y todo eso y está en un México nuevo en el que lo, le tienen muchas restricciones de que no puede leer libros no sí no puede leer libros no puede si estás casado y tienes hijos eh, tienes que pagar una multa por eso eh, las personas viven en condiciones totalmente diferentes y aquí en México nuevo se dividen como en dos partes, donde unas personas viven como en lo más lujoso y en lo más chido y cool, y otras personas en donde viven en lo las cosas como más, eh, como condiciones feas en las que pues nadie quisiera estar. Y ahí es donde te cobran un montón de cosas, que no puedes hacer esto, que no puedes hacer aquello, no puedes ni siquiera pedir eh, prestado nada porque te multan a la mínima cosa luego luego te meten a la cárcel y te empiezan a juzgar y ahí en la cárcel empiezas como que por dependiendo del nivel de de, de lo que robaste o de la cosa que hiciste dependiendo de, lo que, de la cosa que hiciste te van te meten en un nivel o sea si yo robé un pan me meten no sé en el nivel 1 y así cosas así no y si no sé si trafiqué con, con cosas extrañas eh, me meten en el nivel 3 que es supuestamente el nivel más feo y así no y este chavito alrededor a lo que y este chavito y este chavito lo que ocurre es que eh, pasa a este a este lugar y vemos cómo va llegando a un lugar a un parque de diversiones totalmente diferente que es méxico land por eso se llama así el libro eh, y aquí en este lugar es totalmente diferente, o sea, todas las costumbres y cosas de las cuales hoy en día podemos disfrutar y podemos ver y decimos, wow, qué, qué increíble, qué padre. Eh, ahí lo hacen como un lugar de diversiones, o sea, tienen a la gente ahí eh, amarrada, bueno, no, sí, como esclavos, pues, y ellos están pagando como un... O sea, trabajan pero están pagando ahí y no, si, ni siquiera gozan del dinero ni de absolutamente nada. Y hay una parte en la que me gustó mucho y es donde este niño entra a un lugar eh, diferente. Una cosa que es totalmente los mayas y todo eso. Entonces ahí todo, o sea, toda la historia eh, tiene... No manches, o sea, ni siquiera lo ves venir. Estás como así pensando en que no manches, va a pasar esto y esto y aquello y... Jaime Alfonso, de repente te lo voltea y dice, nah, esto no va a pasar va a pasar esto otro y eso está mucho más interesante de lo que tú tenías pensado entonces es un libro súper cool, súper inter interesante súper entretenido y como les dije y les mencioné anteriormente es un libro en el cual te engancha desde las primeras páginas, desde los primeros párrafos o sea, neta, no lo puedes soltar obviamente yo me tardé muchísimo más en la cuenta en terminar de leerlo por obvias razones que ya les había mencionado anteriormente pero vale la pena ir eh, a conseguir el libro vale la pena leerlo y mm, eh, no les quiero contar mucho mucho del de libro porque realmente si no lo he leído me interesa que vayan y lo lean eh, no les spoile absolutamente nada, nada, nada nada les dije detalles que son importantes, esenciales y pues nada eso es todo y ya me voy y los dejo con Daniela del presente Bye y realmente es una historia muy, muy, muy buena o sea, yo jamás me hubiera imaginado una historia así de verdad que me dejó con un muy buen sabor de boca eh, no es un libro en el cual eh, te aburra no, de verdad, desde las primeras páginas, desde los primeros párrafos neta te engancha la historia y quieres seguir leyendo más y más y más y más hasta que lo terminas o sea, ni siquiera te das cuenta de las que 400 y cacho de páginas que tiene este libro porque fácil te lo devoras como en 2-3 días pero obviamente como yo soy una persona súper lenta y estoy haciendo otro tipo de cosas eh... ¡Sí! ¡Sí, ma! Mi mamá Disfrutas la historia totalmente Yo me quedé enamorada de todos o sea, todos los personajes tienen un porqué y para qué no no lo sientes como de relleno. Terminé enamorada de la manera en cómo escribe Jaime Alfonso. Y tengo muchas ganas de seguir leyendo más libros de él. Y yo no sé por qué antes no había leído nada, absolutamente nada de él. O sea, ¡me culpo! Pero ya, próximamente voy a comprar sus libros. Así que recomiéndenme libros de Jaime Alfonso, por favor. Creo que la, el único detalle que a mí me hubiera encantado que hubiera... En el libro Es que existieran imágenes De todas y cada una de las situaciones En las que Temo estaba pasando De los lugares en los que Él iba eh, conociendo De las personas que también iba conociendo Porque yo trataba como de imaginarme Y tengo la idea de un Temo aquí en mi cabeza Mi gato está allá abajo eh, De un Temo aquí en mi cabeza Y no sé, creo que esa fue la única Una única cosa que yo le vi como Ay, de verdad Adoraría que hubieran imágenes, ilustraciones de, de los personajes, de los lugares y todo. Porque no sé, ay, no sé. La neta me gustó, me encantó, amé este libro, de verdad. Lo amo, lo amo, lo amo. Y si no lo han leído, si no. Si han leído otra cosa de Jaime Alfonso y no han leído este libro, neta, neta, tienen que leerlo, de verdad. Eh, no sé, no manche. O sea, ahorita ya analizando un poco más la portada de este libro, eh. Todo tiene que ver, todo, absolutamente todo, hasta este mural, este, este, este muro, todavía, todo tiene que ver y mmm, no sé, neta, tienen que leer este libro, se los súper recomiendo, vayan a leerlo y pues nada, ¿qué más les puedo decir de este libro? Quiero decirles un poco más, como charlar un poco más de este libro, pero eh, tal vez algunas personas todavía no hayan leído este libro, así que... Eh, pues no no les voy a revelar nada más de este libro Más que está bien, bien chido Es una, una, una joyita en mi librero Y pues así eh, Pues eso es todo por el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y eh, pues nada, nos vemos en el siguiente En el siguiente video Neta, prometo ya no dejarlos amigos Ya, estoy arreglando esas cosas Estoy planeando más videos Así que nos vemos en el siguiente video Adiós Oh. Hey